Bueno, eh, me acabo de hacer el... Buenas noches con todos. En esta oportunidad voy a exponer eh, sobre la reconstrucción del centro de Chihuahua de Partículas en altas energías en el proyecto Mátiz, ¿no? Esto lo hizo como parte de la presentación del programa junto a mis profesores Juan Carlos Arqueada y Karen Salomé Caballero y profesor de la Universidad Carlos Javier Solano Salinas. Bueno, el contenido de la exposición va a ser este. Primero vamos a ver eh, Matula y su relación con los rayos cósmicos. Después la obtención de datos simulados. Pasando a la reconstrucción del evento, a la reconstrucción del centro de, de los rayos cósmicos y ¿sí? la de los chubascos. Y el análisis de la reconstrucción. Y las conclusiones. Entonces, Matula y su relación con los rayos cósmicos. Primero, viendo qué es un rayo cósmico. Eh, los rayos cósmicos eh, están compuestos de núcleos de núcleos ionizados y núcleos ionizados que en su mayoría son protones estos están aceptando el espacio a las energía y se pueden presentar a través de un centro de energía en donde relacion se relaciona la energía de los no va a sí, sí. Toda de los rayos cósmicos con el flujo de de estas. Eh, entonces, esta relación se puede ver mediante una ley de potencias. Pero ¿Cómo, ¿Cómo la vemos ahí? La sí, sí. Claro. ¿Cómo la vemos ahí? Y este, la forma del espectro tiene la forma de una, de una, de una Tierra, ¿no? Y, y es por eso que recibe los números que tienen como rodilla, rodilla Los cambios de transición del índice espectral a, por ejemplo, a bajas energías que es alrededor de 10 a las 15 electrón voltios, se ha visto que es debido al cambio de compresión de rayos cósmicos y altas energías, todavía no se sabe debido a qué fenómeno físico hace que, es, que se suelte. Luego, hablando un poco sobre el descubrimiento, eh, los rayos cósmicos eh, se empezaron a, a estudiar primero cuando buscaban la ionización del aire eh, usando este espectroscopio. espectroscopio. Y entonces con este, con este instrumento fueron viendo ¿no? Como, de dónde venía la fuente de esa ionización del aire. Entonces cuando en 1912 Víctor Hess a través de, de varios vuelos, y el vuelo en 1912 hace un vuelo a 5.000 millones de altura en donde ya determina que la fuente de dicha ionización es viene de afuera, no No viene de la Tierra. Y algunos problemas abiertos en los rayos cósmicos. Es que, por ejemplo, está relacionado a su fuente. Se conoce que para fuentes galácticas ya se ha visto que los remanentes de supernova son fuentes de rayos cósmicos o también el, el Sol. Eh, otro problema con respecto a los rayos cósmicos es su aceleración. Si bien hay mecanismos de aceleración que describen cómo... Porque qué se han acelerado a saltar más no de energía? Pero todavía falta algunas cosas. Nosotros hemos reunido la forma del espectro. Hacia no hay, todavía no se conoce la. Eh, no se describe físicamente por qué, se hace, por qué hay trans, transición de, en el índice espectral. ¿no? Y otra vez con hemos con. en relación a su propagación por el espacio. Bueno, la forma de, de, de detección de los rayos cósmicos se puede hacer de forma directa. Esto es que a, a bajas energías hay alto flujo de rayos cósmicos que ingresan a la Tierra. Es por eso que con detectores que están posicionados a altas, altas alturas o en el espacio voy detectarlo. O de forma indirecta, se utiliza para radio, rayos cósmicos de altas energías a través, a través de los chubascos de partículas. ¿no? Se pueden estudiar con detectores en la superficie, en la Tierra o. Mediante la luz fluorescente que emite el paso de partículas por ese tubo. Y entonces, ¿eh? dentro de eso, el, el, el objetivo principal de Matuzla es ser un detector de partículas de larga vida. ¿A qué me refiero con esas partículas? Es que, por ejemplo, en, el, en experimentos como el CMS o el ATLAS, acá hagamos un punto de interacción. No se, no se estudian partículas que no se detectan alrededor de, de su punto de interacción. Por eso de, que se quiere colocar Maturla a esta distancia, más de 60 metros, para, ver, para estudiar dichas dicho, dicho, dicho partículas que ¿no? sobrevienen. Acá vemos la lista de maturidad, que, que, son, que son estos módulos. Y con respecto a los rayos cósmicos, eh, también se ha visto o sea, también se ha visto la manera de usar este detector para otras cosas, ¿no? Como los rayos cósmicos. Eh, se ha visto que, pueden, que podemos colocar metas de RPC entre los empleadores para detectar los rayos cósmicos que vienen en la superficie del detector, ¿no? Para no, no sobreestimar las partículas largas. Entonces, Matusla eh, se piensa que va a abarcar este, estos niveles de energía y eso la entre de 3 a 5, 10 a 8 y de voltios. ¿Qué sucede ahí? Sucede? sucede, En este intervalo de energía sucede un cambio de composición de los rayos cósmicos. Pasan de, de, de, de, de, de, de, de. Hay una predominancia de rayos cósmicos ligeros, hay una predominancia de pesados. ¿no? Y por eso se en, en ese intervalo de energía. Y ahora pasamos a la obtención de datos simulados. O sea, nosotros teniendo ya más o menos la idea de y eso, pasamos a hacer datos simulados de chubasco de, de, de, de, de partículas mediante un framework que hace eso, ¿no? Es Corsika. sign esta versión y lo vemos, vemos ahí, para bajas altas energías y bajas energías. Eh, simulamos con partículas ligeras, pero como el protón y el como el núcleo de hierro, en este rango de energía, para... Para chubascos de, par chubasco de partículas que son más o menos verticales, utilizando este modelo magnético y la, posición, y la ubicación en que va a tener la pugna. ¿no? Hacíamos el campo magnético a través de la página del INOAM. Entonces, este es el proceso para obtener los datos simulados de Córsica. Lo primero que te pide Córsica es crear un ejecutable. Eh, como vimos, consideramos los modelos, los modelos agrónicos que tuvimos. Además, trabajamos sin tini, es decir, consideramos es decir, todas las partículas del chubasco. Todas las partículas del chubasco, a pesar que eso demandaba fuerza computacional. Y otras características que eran recomendaciones del asesor. Después iniciamos la simulación Y obtenimos los datos del chubasco, ¿no? Eh, Corsica te da un binario en donde, en donde eso tienes es que leer a través de, de lo que quieras estudiar. ¿no? Nosotros lo leímos con un código FORTRAN en donde filtramos datos a nuestra conveniencia, ¿no? O sea, por ejemplo, debido a que la va a detectar los rayos cómicos a través de RPC, estas RPC solo detectan partículas cargadas. Entonces filtramos todas las partículas cargadas. Y también hicimos también hicimos un filtro en, en, que esté en, en un nivel de observación determinado. Y con esto tuvimos un arreglo de posiciones que después las hicimos colocar por, en, encima de la superficie de, de Matur. Y entonces ya pasamos a la reconstrucción del centro. Ya. ¿Qué se hizo en la reconstrucción del centro? Ya lo hicimos es que la, eh, el arreglo de posiciones que tuvimos a través de Córsica lo, lo ordenamos en, en un arreglo, en un arreglo de, que tiene las dimensiones de Maturla ¿no? de 100% y en donde contábamos cada partícula que, que llegaba en cada cuadro de un metro cuadrado en, cada luz, en esta logarítmica el número de partículas por metro cuadrado y eso a través de de diferentes aproximaciones, hallábamos el centro del chubajo, ¿no? que mirándole de, de abajo hacia arriba, tiene una, como un círculo, y más o menos hallábamos el centro en función del número de partículas que tenía cada metro, cada cuadrado. Cada cuadrado ¿no? Lo hicimos a través de cinco aproximaciones, como ¿no? ahí. El primero, es, eh, las coordenadas la verdad, las tomamos como las coordenadas que nos da Córsica. Y lo que vamos a hacer es hallar las coordenadas, hallar las coordenadas reconstruidas, ¿no? Y ya vamos un error con esta fórmula para ver qué aproximación funcionaba mejor. Entonces, acá vemos lo, las dos primeras aproximaciones. En el, en, en el gráfico podemos ver dónde se encuentra más o menos el, el centro de masa y el cuadrado que tiene la mayor cuenta de partículas, ¿no? Para, por ejemplo, para el protón de 100 electrón voltios, está más o menos al centro y presentamos los errores. Eh, después, la tercera aproximación, utilizamos distribuciones tanto en el eje X como el eje Y del detector. Estas, estas distribuciones las ajustamos con funciones exponenciales que vemos ahí. Y este ajuste lo hicimos por el método de X cuadrado en donde tomamos como parámetros iniciales a, tomamos parámetros iniciales convenientemente a la posición del centro de masa que habíamos antes y a la mayor cuenta que habíamos antes. ¿no? Y ahí presentamos su error. Luego hicimos una tercera, que sería la cuarta aproximación, en donde hicimos un ajuste 3D ya. El, Lo primero que usamos para el ajuste 3D es... Una fórmula que estudian en LASO, que es un detector, es un detector de, también de, de rayos DASMA, que trata de ver la, la dirección en que vienen los rayos cósmicos. Que utilizan esta fórmula para, para, para ver la posición del chubasco. Entonces utilizamos esta fórmula. Y la, la quinta aproximación es a través de la función de Nishimura Kamata-Beser, que tiene esta fórmula. en donde los RI de las dos aproximaciones tienen esta forma y los parámetros iniciales también convenientemente tomamos como el, la posición del centro de masa y a la función no En la función NKG vemos que hay, había otros parámetros que ya estaban relacionados a las características del chubasco, como la edad del chubasco y el radio de Mollier. ¿no? Eh, el radio de Mollier que utilizamos fue un parámetro constante que, lo que pusimos que era 30 metros lo buscamos, buscamos en paper que estudiaban dichos chubascos a, a la misma profundidad que estábamos haciendo. Entonces, lo que nos preguntamos después era, todavía sea, teniendo las cinco aproximaciones, lo que nos preguntamos es cómo, cómo es el ajuste si se cambia el punto de impacto del chubasco. Es decir, si el eje del chubasco que eh, lo hacíamos considerando como el 0-0 del, de, del detector, variar, lo variáramos, eh, o sea que que no consiguiera, que, no ¿no? que, no, que variar el, el eje del chihuahua. Y entonces hicimos traslaciones aleatorias a través de la superficie del detector Maturna. Y para eso trabajamos ya con suficiente cantidad de datos para que nos indicaran cómo se, cómo se comporta cada aproximación. ¿no? Ahí están los números de simulaciones que hicimos. Y obtuvimos estas gráficas, en donde en donde a la izquierda podemos ver la media del error o varias como función de, la, de las energías en que trabajamos, y en la derecha la desviación estándar o la resolución como también, también función en de energía. Estas gráficas nos indican cuál es el comportamiento de cada aproximación que usamos a diferente nivel de energía, ¿no? Por ejemplo... Ahí vemos que la, la cuarta aproximación y la quinta aproximación eh, en, todos los en, todos los, en todos los niveles de energía se comporta mejor que, que las demás. Y que, por ejemplo, la, la de la máxima cuentas también se comporta bien, pero a bajas energías no se comporta bien. Y el del centro de masa eh, tiene un, no se comporta bien en, en comparación a las otras. ¿no? Tiene más, más desviación y, y más varias. Eso también nos indica qué tanto es, eh, qué tan exacto es la aproximación y qué tan precisa es la aproximación. Eh, pero, pero con estos gráficos no veíamos cómo se comportaba el ajuste en función a, a dónde caía ese centro, ese, ese centro trasladado, ¿no? Aleatoriamente. Entonces, para eso, lo que, lo que dibujamos es el promedio del error sistemático en la localización del centro de Chubascos con función del punto de impacto. ¿no? Por ejemplo, acá lo presento, presentamos para el nivel más bajo de energía que tenemos, que trabajamos, y aquí presento para el nivel más alto de energía que trabajamos. ¿no? Eh, esto de acá, esta gráfica nos dice cómo se comporta cada aproximación, en función a dónde cae el eje el de Chubascos. ¿no? Eh, mientras más plana sea la aproximación mejor se comporta la, mejor se comporta ¿no? vemos que por ejemplo la mayor cuenta y la quinta aproximación se comportan bien eh, en, en este nivel de energía y en todo el, alrededor de todo el detector ¿no? en la escala logarítmica vemos que el de mayor cuenta es, es el de quinta aproximación se comporta mejor que el de mayor cuenta y también podemos ver que en general que todas las aproximaciones cuando el chubasco cae casi alrededor del centro del detector, no hay mucho, no hay mucho error. Y hay, algunos, hay algunas partes en blanca, como en la cuarta aproximación, eh, cuadrados en blanco. Eso es debido a que pusimos un, un filtro en donde la, la, el, centro, el centro del chubasco que aproximamos tenía que caer dentro del detector. Bueno, las conclusiones son las que di en las gráficas. Donde concluimos que la función NKG y la de la distribución se comportan mejor. Y que la de las mayores cuentas y del, la posición del centro de masa nos ayudan para las otras aproximaciones, pero no se comportan bien. ¿no? Y bueno, nuestro próximo objetivo es eh, estudiar este, hacer el, el mismo estudio para ángulos mayores y no para chivasco verticales. Eh, también mejorar el análisis estadístico del estudio y incrementar la, los datos del estudio, del análisis, ¿no? Porque no, no tomamos gran cantidad de datos, ¿no? Como es, este. Bueno, este, ya a este punto quiero agradecer al, a mis asesores del programa y a mi familia que está ahí. Gracias. Eso, en, en, en la parte... de Es como para que la verdad que... O sea, el hecho de que estén analizando los, los cuatro lo que están analizando es que una cascada, ya estás, digamos, estimulando como una parte, varias veces. Tienes que ir ejemplo, 10 cascadas con una partícula bien, bien. Sí. Que llega a aplicar. ¿Sí? sí, o sea, parámetros mayores a 20 grados. Pero que esa idea es determinar, o sea, la forma, el patrón en el suelo para determinar la energía. ¿Sí? No, no, es este, tomando la, la forma en que caen cada, por ejemplo, esta es la configuración que se tiene. aquí. que va a ser o este, sea, para detectar, creo, para detectar rayos cósmicos, va a poner eh, arreglo de RPCs, que eh, tienen estas dimensiones, en eh, donde, por ejemplo, acá contamos las, con la simulación que hicimos, contamos las, las partículas cargadas que caen en cada metro cuadrado, ¿no? Que va a ser la configuración más o menos de los RPCs que van a tener. Eh, a través de esas, a través de esos datos, es que nosotros queremos, queremos hallar el centro verdadero del Chubasco, ¿no? A través de las cuentas y en función de. O sea, que lo que le, porque el centro. El centro. El, el centro aproximado queremos hallar, ¿no? Porque el centro verdadero es lo que nos da la simulación. Y por ejemplo, aquí lo hicimos coincidir con 0, 0. Pero debido, por ejemplo, al campo magnético, el chubajo puede variar. Y no puede estar en 0, 0, cero, cero, ¿no? Como vemos aquí No puede estar en el 0, 0. Hallamos el centro del chubajo. Lo importante de hallar el centro del chubajo es que la función NKG, de, la función NKG, trabajando con la función NKG podemos hallar características que tiene el chubajo, que nos va a decir eh, la partícula primaria, ¿no? Pero para trabajar con la función NKG, por ejemplo, para trabajar con la función NKG necesitamos tener un, un centro, o sea, partir de un centro, y ese centro... No, no se toma como el centro verdadero de la simulación, sino el, el centro aproximado, ¿no? porque es el que mejor describe cómo están distribuidas las partículas en la superficie del detector. Eh, la razón por la que tienes pocas simulaciones... Ah, es debido que, que... que la hice en computadora. Bueno, okay. y... El... Claro, altas energías, tomamos pocas simulaciones porque demoraban bastante. Y me imagino que el tiempo, el tuyo, sí, sí, el tiempo de cómputo y yo tengo una energía de precursor. Ah, también... Tenía otra pregunta, ¿es lo que hago la resolución de la energía? Sí. Este, ¿En lo que estamos es la el RMS o la resolución? Es decir, el error relativo o el error absoluto? Porque, como sea, cuando, cuando usas tu ficha inteligente con cinco P que está ahí en verde, me, me impresiona la ley de potencia. Es decir, cómo se mejora eso ah, de manera amplísima. ¿sí, ¿no? yo, yo, yo entiendo que, que la resolución mejora con energía. ¿sí? Pero es bastante impresionante. Pero, <risa> o, o sea, el más, es el poder que. que es que está así. Sí, pero, no, pero también es tiene una escala logarítmica en el. Bueno, el... sí, yo. Sí. ¿No, yo, no, no, una vez de pues... para ver diferencia. Sí, porque altas energías, como hay gran cantidad de datos, la aproximación actúa mejor. Y con la obtención de el café, sí, sí aproxima bien, ¿no? Porque él. Y el sabe conceptualmente cómo debería ser el comportamiento de la resolución. Tienen un modelo, que, sí, o, por ejemplo, para calorímetro, como sabe que hay un modelo, que en la resolución tiene un término que es de, de, de, de fluctuaciones estadísticas, un término de ruido, un término constante. No tiene nada del bueno, instrumento. No no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, no, esta resolución la solución de algo muy... Esa sí, es mi pregunta. Sí. ¿Cuál es cuál era el origen de la evolución de la... La es podría la... hacer un término, una cultura así, mm -hmm. del, del, del theory, del, del cartoon, de que podría haber hecho sobre de la a resolver ahí el profesor porque nosotros cuando vemos el centro real, Ahí no, no tomamos ningún un error de, de, ese, de ese punto, por ejemplo. Bueno, sí, sí lo que si vuelves a si llegar vuelve exactamente sí, pues sí. con la misma cinemática, vamos a tener una carta del film. Sí, sí, Surin. lo discutimos Entonces, eso. Entonces ahí, ahí tiene que haber situaciones de, de Surin, pero también no, yo. No, sí, no, no. sí, sí. Si no incluiste los efectos instrumentales, en principio claro. eso debería ser lo Claro, sí discutimos sí. eso y. Por ejemplo, vimos que si hiciéramos una propagación de errores, cuando, si considerábamos eh, que el, el centro real tenía, cada uno tenía una, un error, lo, lo, que, lo que se veía era que esos puntitos, además de eso, tenían una frultación, que se debido al, al error que considerábamos, ¿no? Pero, pero o sea, como vimos que, el, como no considerábamos error, entonces solamente eso no diferencia cuando se considera error cuando se trabaja con datos reales, eso es pues, cuando trabaja con datos reales, ahí no sabes qué, cuánto, dónde va a estar el centro real. Porque casi estamos, estamos haciendo considerar el centro real. No, no, no, no, eso sí no es, eso es, si tú quieres utilizar esa fórmula fenomenológica para eh, no tener que hacer tóxica y vas a comparar tu fórmula fenomenológica con un tóxica porque necesitas un centro. Es cuando tú dices que tú necesitas el centro porque vas a utilizar la fórmula de no sé quién. Sí. Esa fórmula de no sé quién, ¿qué cosa hace? ¿Por ah, qué la, porque la eh, la, los rayos, lo, los chubascos se pueden caracterizar con funciones laterales o, o longitudinales. Y cuando trabajas con la función lateral, eh, esa función es que la, la que describe su distribución lateral. De ah, pero necesitan y... Claro, es. Por ejemplo, ahí. El... Sí. No, el RI el es el, el que utiliza su función. El RI, por ejemplo, es este. Sí, tú necesitas, claro, pero tú necesitas restarlo con respecto a algo. O sea, los, esos son los puntos de los hits que tenemos. Y este es el, el centro de el Chihuahua claro, pero este no tienes. porque... Sí, pero ahora pregunto yo: si tú haces tu simulación, ¿no? qué necesitas? Ella te da eso, vas reconstruyendo a partir de tu simulación. Te das un disco, tú haces un corte en Córcita, en el autobús de Córcita, haces un corte en una chula, Sí. y cuando no. haces el corte de una y filtran las partículas que son menos que de todo lo menos te que interesa que ya con las partículas cargadas que son de lo que te tienen un, un conjunto de puntos por unidad eh, de tiempo que tienen ahí y, y tienen tu distribución lateral. sí ¿Okay? entonces no este pero eso ya con hicimos con relación al detector no Pre sí, qué sucede por ejemplo cuando imaginemos que el chubasco cae a, la, a las esquinas no Claro, claro, Ahí no tienes tiene suficiente datos. Una, una, un píxel de tu detector y eso sí. es lo que quieres saber cómo, cómo. Entonces, si es una. O sea, si es un sitio de la parte de la aire. O cómo voy a que esté ardiendo. Exacto. Ok. Ahora, una cosa y para todo lo que tiene que ver con eso. Tú dices que tú tuviste que instalar Córsica en tu máquina y hacer de esa de esa. De, de sí. Eh, nosotros tenemos corriendo por si a publicitar Carla labor en varias plataformas de hecho parte de, la, de las dificultades que hubo con, con el trabajo de Jennifer es la plataforma que hoy es, de, de, de análisis de datos y análisis de datos colaboración no está eh, documentada como se está es un lío total que Gracias a Alex y a un montón de horas que hice, hicimos unos containers, hizo unos containers, para Corsica, para Dianfort, para, para hacer eh, la, la, la ruta completa, para offline, y, y está a, a la disposición, y además está a disposición también la máquina acá, si necesitan correr, la controlamos. Excelente, estas son las informaciones que no les veo no sé, tienes bien, tienes mucha que sí, sí. hacer. Su... No, no, no. no. Sí, sí, no. Sí, sí. Entonces dice, tú tienes internet trabajando porque yo lo, lo, lo hice ese proyecto y lo, lo estoy dictando una madre a todos los tipos que decían, no, eso está un taxi tal y Cuando hicimos el contén, dice, ah, pues no tenía ese contén, es desgraciado, sí. porque no me dijeron. No, sí. Entonces, eh, sí, ahora... Sí. Yo sé, yo sé. Yo sé después de que alguien hace el contén, una semana de entonces se lo digo a alguien sí, con tenía y y termina regalaron. Y y me eso. no, no <ríe> bueno, la... de sea... Me sí, sí, la... No no. la... La... La, la de la posición igual la de y entonces no funciona esto no la Pósito está armado, Janford está armado eh, con un contenido que puede ser desgraciados y después lo que necesitábamos de offline, que como se llama la plataforma para hacer análisis, de datos fuera de línea de. Esos son de eventos que, que demoran tres semanas de alguien que, que tenían que hacer un análisis, análisis. Pero bueno, te lo pongo a la disposición para que no la hagan en la imagen, si no tienen ningún sentido, ¿verdad? ¿no? Sí. pues digamos en el caso, con el container yo puedes clonar el container, pero también pues, la idea es que, o sea, usar las herramientas, digamos, poner también la las herramientas con las que hemos eh, usado, ya no usar el computador propio y usar la herramienta, es decir, para es eso bien y poder compartirlo. Y eso parte de las adicionales de la coma. De todo, son horas nábidas de, de Uno de los medios de él puede haber hecho ese trabajo con, con casi nada de datos, con tanto que con poquísimo que se me han parado, porque el trabajo es ahora con con preparaciones y eso es más. Bueno, ¿más comentarios o preguntas? Bueno, gracias, muy Gracias.